300 tips para tu desarrollo personal. 1. El éxito consiste en admitir la responsabilidad y luego responsabilizarse. 2. Ir de víctima o de protagonista es lo que marcará la diferencia en tu vida. 3. Solo una cosa te va a llevar de donde estás a donde quieres estar, asumir los resultados de tu vida. 4. En la vida solo hay dos opciones o aceptar las condiciones existentes, o aceptar la responsabilidad de cambiarlas. 5. O dejas que los acontecimientos te superen, o te elevas por encima de los acontecimientos. 6. Tal vez no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad encontrar una solución, por tu bien. 7. Decir que no tienes otra opción es liberarte a ti mismo de la responsabilidad. Patrick Ness. 8. La madurez no la da la edad, sino la aceptación de la propia responsabilidad. 9. Los dos pecados de los perdedores. Vida fácil, poco esfuerzo y cero responsabilidad. Ir de víctima. 10. La suerte se genera con el incremento de las probabilidades como consecuencia de nuestro desarrollo personal. 11. La culpa, las quejas y las excusas son siempre una forma de descargar dolor, incomodidad y responsabilidad. 12. Los ganadores aman la verdad. 13. La gente débil intenta compensar la verdad con mentiras para justificarse. 14. Ninguna mentira es para siempre. 15. Una mala noticia siempre es mejor que una noticia demasiado tarde. 16. Reconocer la verdad te hace luchar. 17. La mayoría solo escucha opiniones que refuerza lo que cree. Rara es la persona que quiere oír lo que no quiere oír. 18. Para resolver un problema antes tienes que reconocer que tienes un problema. 19. El problema es que, a menudo, se ignora la ignorancia. 20. Lo que más evitas es lo que más necesitas. 21. No hay nada que cambiar, excepto a ti mismo. 22. Solo eres capaz de controlar aquello de lo que eres consciente. De lo que no eres consciente, te controla a ti. 23. El éxito ni es rápido ni es fácil, pero es posible. 24. El éxito es un proceso, pero a la gente perdedora no le interesa escucharlo, porque cualquier proceso exige trabajo duro y paciencia. 25. Cuanto más sabes y mejor eres, menos tienes que decir. 26. El impacto está en lo que haces no en lo que piensas, dices o planeas. 27. Planificamos mucho y hacemos poco. 28. Tus actos determinan tus hábitos y tus hábitos determinan tu vida. 29. No es difícil pronosticar el resultado a largo plazo de una persona viendo sus hábitos. 30. No tienes que forzar el gustar a nadie. Solo tienes que tener más éxito y acabarán admirándote. 31. Un negocio tiene que crear valor, satisfacer necesidades, y ser valioso, ser rentable. 32. Lo importante no es ser diferente sin más, sino marcar una diferencia relevante, que impacte en la vida de los demás. 33. Sin modelo de negocio, no hay negocio. 34. No hay escasez de éxito. La riqueza fluye hacia los que crean valor. 35. La gente que tiene éxito masivo es la que contribuye masivamente a aportar valor a los demás. 36. Lo que no aporta valor, lo destruye. 37. Para tener éxito no hay que inventar nada, solo contar con una ventaja competitiva, diferenciación. 38. No es tu talento ni lo duro que trabajas sino cuánto valor aportas. 39. Encontrar buenas oportunidades depende del tiempo invertido en buscarlas y de tu agilidad en la decisión-acción. 40. Lo importante no es tener respuestas, sino la capacidad de inventarlas. 41. La creatividad se desarrolla con la intención. Si le pones pasión siempre vas a descubrir cómo se hace. 42. Una cosa es saber y otra sacar ventaja de lo que sabes. De esto último va a la vida. 43. Los ganadores se enfocan en ganar los perdedores se enfocan en los ganadores. 44. La gente exitosa no nace así, se vuelve exitosa. 45. Solo hay una forma de que tu vida mejore, que tú mejores. 46. Para tener más, tenemos que convertirnos en más. 47. Frustración es intentar tener una vida extraordinaria sin convertirnos en personas extraordinarias. Jim Rohn 48. Siempre puedes aprender a ser mejor si lo deseas. 49. Entre tu estado actual y tu estado deseado, solo existe una palabra. Aprendizaje. 50. Una buena preparación garantiza un buen resultado. 51 Sin entrenamiento no hay rendimiento 52 No conviertas el aprendizaje en conocimiento Convierte el aprendizaje en acción 53 En una era de información La ignorancia es una elección 54 En el momento que dejas de aprender Dejas de crecer 55 Alcanzado el éxito, para que se mantenga se requiere atención y acción. 56. El éxito consiste en hacer cada vez mejor lo que ya hacemos bien. Céntrate en tu core business y crece desde ahí. 57. Para todo lo importante de la vida se requiere valentía. 58. No existe algo que merezca más la pena que ser valiente. 59. El poder de la valentía es que revela nuestra mejor versión. 60. Puedes sentirte inseguro y estar preparado. Puedes tener miedo y hacerlo de todas maneras. 61. Nunca estarás tan seguro como a ti te gustaría. 62. Valentía es todo lo que necesitas para triunfar. El resto se aprende por el camino. 63. La valentía no es una opción, es una obligación para triunfar. 64. Correr riesgos y cometer errores es el mejor modo de aprender algo nuevo. 65. La valentía es una virtud, la más importante, y, como toda virtud, se puede aprender. 66. Empieza antes de estar preparado. No te prepares, empieza. 67. Cobardía es sinónimo de frustración, por falta de atrevimiento, y nostalgia, por el deseo de recuperar el tiempo perdido. 68. Los pasos que no te atreves a dar también dejan huella, como todo. 69. Nuestros miedos no evitan la muerte, frenan la vida. Elizabeth Kubler-Ross. 70. Casi todo el mundo está contaminado de la enfermedad de esperar. 71. La inacción genera frustración hacia uno mismo y deriva en rencor hacia los demás. 72. La confianza en uno mismo es una habilidad que se adquiere a través de la cantidad, variedad e intensidad de experiencias. 73. Experimentar es el método más importante de conocimiento. Nada suple a la experiencia. 74. No tomar decisiones es mucho peor que cometer errores. 75. Quien lucha nunca pierde. No luchar por lo que quieres, eso es perder. 76. Jugar a no perder nunca te hará ser un ganador. 77. Jugar a no perder es perder seguro. 78. Si no te gusta tu vida y no cambias, no te mereces nada mejor. 79. Si no cambias, es muy probable que termines allí donde te diriges. 80. Si no avanzas, o cambias, o cambias. 81 el precio de hacer lo mismo es mucho mayor que el precio del cambio 82 puedes evadir la realidad pero no puedes evitar las consecuencias de evadir la realidad 83 el cambio asusta duele y lleva tiempo pero merece la pena 84 cada nuevo nivel de tu vida exigirá una mejor versión de ti mismo 85 estudia tu pasado para cambiar tu futuro 86 los zapatos nuevos siempre hacen daño 87 la única forma en que podemos crecer es si cambiamos c.joybel c. 88 no somos estamos siendo el cambio siempre es posible 89 en la vida todos nos movemos por dos fuerzas, inspiración o desesperación. Anthony Robbins 90. Aquello a lo que te da miedo a renunciar ocupa el sitio de lo que deseas. 91. Las creencias nos crean. 92. Si dudas de tu poder, le das poder a tus dudas. 93. Lo que crees tiene más poder que lo que es. 94. Algo cambia cuando empiezas a creer que puedes. 95. El límite está en no creer. 96. Porque estás vivo, todo es posible. Zich Nat Han. 97. No es necesario saber hacer algo para ser capaz de hacerlo. 98. El problema de la mayoría de la gente es que se cree incapaz sin ni siquiera intentarlo. 99. Hazte siempre esta pregunta. ¿Qué se perdería el mundo si yo no estuviera aquí? 100. Sin pasión no solo es complicado llegar, sino que tampoco merecería la pena llegar. 101. El secreto para descorchar tu auténtico potencial es hacer aquello que te emociona. 102. El propósito de la vida es una vida con propósito. 103. Con un propósito de vida es más fácil ser feliz. 104. El éxito es una sana combinación entre ambición y humildad. 105. No se trata de renunciar a ser grandes, sino de ser grandes siendo humildes. 106. La humildad es fortaleza. 107. Una persona soberbia es una persona poco inteligente. 108. Cuanto más te conoces, más humilde. Cuanto más humilde, menor ego. 109. El ego nos dice que somos invencibles. Ese es el peligro. 110. El ego es el hermano perverso del éxito. 111. El orgullo siempre es una ruina. Siempre. 112. El ego limita mucho tus posibilidades de desarrollo. El ego es siempre el enemigo. 113. Quien vence a los límites de su ego, avanza. 114 el ego es el mayor enemigo para una vida espiritual rica 115 nunca te mientas a ti mismo nunca dejes que el ego lidere tu vida 116 es más fácil recuperarse de un fracaso que de un éxito 117 cuando tienes claras tus metas la vida se vuelve mucho más fácil 118. Los objetivos imprecisos producen resultados vagos. 119. La gente con metas triunfa porque sabe a dónde va. Air Nightingale. 120. Crea una visión tan clara que tus miedos se vuelvan irrelevantes. 121. Una mente clara es un imán para los milagros. 122. Cuando uno está enfocado, la magia surge de manera natural. 123. Visualizar es anticipar escenarios. 124. Una meta clara aumenta la confianza en uno mismo. 125. La claridad precede al éxito. 126. La falta de claridad más que cualquier otra cosa es la principal causa de fracaso de la gente. Anthony Robbins 127. Cuando tienes claros tus valores, tomar decisiones se vuelve más fácil. 128. Elegir nuestra actitud es nuestra gran libertad. 129. Nuestra actitud es nuestro gran poder. 130. La actitud que tengas con la vida es la que la vida tendrá contigo. 131. No puedes controlar muchas cosas, pero hay algo que siempre está bajo tu control. Tu actitud. 132. Una buena actitud es obligatoria para triunfar. 133. En cada situación elegimos nuestra actitud que nos ensalza o hunde un poco más. 134. No puedes cambiar el pasado, pero sí tu actitud hacia él. 135. Lunes es solo una palabra. Un día, tú le das el sentido. 136. Las personas de éxito no son infalibles, pero sí saben interpretar todo lo que les ocurre en sentido positivo, como un aprendizaje. 137. Todas las personalidades de éxito han pasado por dificultades y han cometido errores, todas encontraron algún beneficio en ello. 138. Somos libres porque elegimos nuestra atención, foco. Tu atención determina tu realidad y tu realidad, tu vida. 139. Nada que se hace la primera vez, suele ser la mejor vez. Insiste. 140. Tan importante es saber avanzar, como saber encajar las dificultades que lo impiden y reajustar. 141. La gente ganadora tiene cosas en común. Tienen un sueño y no lo abandonan jamás. 142. Las personas fuertes no son aquellas que vencen siempre, sino aquellas que no se rinden jamás. 143. Tu capacidad para conseguir cualquier reto es directamente proporcional a tu resistencia ante la adversidad. 144. Los sueños nunca nos abandonan. Somos nosotros los que abandonamos nuestros sueños. 145. La vida te lleva donde quieras ir, pero tienes que comprometerte con esa decisión y tener fe hasta el final. 146. La vida pagará cualquier precio que tú le pidas, si tú estás dispuesto a pagar el precio que exige la vida. 147. La receta es simple. Cuando pienses en rendirte, continúa. 148. No hay límites a las veces que puedas levantarte y seguir adelante. 149. Ser resiliente no es tener fuerzas para seguir adelante, sino seguir adelante aunque no tengas fuerzas. 150. Perder es ganar si se hace un duelo inteligente. 151 Las estrellas no pueden brillar en la oscuridad 152 Si quieres hacer de tu vida algo grande y duradero, huye del cortoplacismo 153 La genialidad viene definida por la curiosidad, para buscar, y la persistencia, para no desistir 154 Ninguna persona conformista ha dejado algún legado importante. 155. La comodidad es la lacra del desarrollo personal. No te intoxiques de comodidad. 156. Nunca permitas que no te exijan. La gente poco exigente no es ganadora. 157. Alégrate de los problemas. Los problemas suprimen o reducen la competencia. 158. Si no hay dificultades, todo el mundo lo hará. Si todo el mundo lo hace, no hay diferenciación. Si no hay diferenciación, no hay éxito. 159. Enamórate de los problemas. El obstáculo es el camino. 160. Cuando no afrontas nuevos problemas, no avanzas en la vida. 161. Rápido no es mejor. Rápido solo es rápido. 162. No celebres la velocidad, sino la dirección y los avances. 163. Forzar los tiempos casi siempre se vuelve en contra. 164. A menudo se sobrevaloran los objetivos ambiciosos y se infravaloran los logros pequeños cuando ahí reside el secreto. 165. Las prisas, casi siempre, son una intensidad mentirosa. 166. Liderazgo es mejorar el mundo. 167. Las personas incompetentes para liderar intentan controlar. 168. El poder sobre otros es debilidad disfrazada de fortaleza. 169. No hace falta ningún cargo para ser líder. 170. Hay personas con cargo que no son líderes y personas sin cargo que son líderes. 171 los líderes toman decisiones dudan pero deciden 172 un líder es un acelerador o un freno de las personas saca o reprime lo mejor de los demás 173 la integridad por sí sola no te convierte en un líder pero sin integridad nunca serás uno 174 el liderazgo es más potente cuando es más humilde. 175. Es mucho más importante cómo trabaja un equipo que quién lo compone. 176. En cualquier equipo siempre acecha el peligro de la enfermedad del yo. 177. Autosuficiencia es sinónimo de mediocridad. 178. Ir solo por la vida es como correr con chanclas, mediocridad. 179. Cuando pides ayuda, tu poder se multiplica. 180. El trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica resultados. 181. La primera regla para vender es que no hay nada que vender, solo aportar valor y poner en valor ese valor. 183 El mejor producto no gana siempre 184 Sin ventas un negocio no existe, sin ventas un negocio desaparece 185 Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos queremos que las cosas sucedan de una determinada manera, eso depende de tu capacidad de influencia 186 Da igual lo que vendas. Si no generas confianza, es difícil que te compren. 187. Lo que compran los clientes es confianza. Marca. 188. Si el cliente no te compra a ti, será muy difícil que compre lo que vendes. 189. Lo importante no es la visibilidad, ser conocido, sino la visibilidad valiosa, ser reconocido, ser conocido por aportar valor, mejorar la vida de otros. 190. No todo es propuesta de valor, lo que dices que aportas, y aportar valor, lo que aportas. También es importante la percepción de valor, cómo te perciben los demás. 191. Las apariencias importan porque la gente se fía de ellas. Eso sí, procura que sean reales. 192. Impresionar a la gente es totalmente distinto de ser impresionante. 193. Cuidar la imagen, percepción de valor, no es descuidar el valor, aportación. 194. Si quieres hacer crecer tu negocio y potenciar tu marca, nunca dejes de invertir en ti y en tu negocio. 195. Por muy bueno que sea un producto, siempre hay que apoyarlo comercialmente. 196. El problema es creer que tener talento es saber mucho de algo. El conocimiento es solo una pata de la ecuación y no la más importante. 197. Lo peor para una marca personal es la incoherencia. 198. Tu credibilidad viene definida por tus clientes y tu facturación, no por los likes ni por las opiniones de amigos. 199. Tu marca es tan buena como lo que facturas al final de mes. 200. c menos, reconocimiento, apariencias, y haz más resultados 201 reinventarse no es cambiar de profesión sino aprender nuevas competencias actitudes y habilidades 202 reinventarse no es algo automático sino un proceso y como todo proceso exige esfuerzo y tiempo 203 Reinventarse no es cambiar el cargo de la tarjeta de visita. 204. Reinventarse no es cambiar de profesión como quien cambia cromos. 205. La reinvención se materializa cuando tienes clientes, facturas y tienes una buena reputación en el mercado. 206. El problema de mucha gente es que cree que tener talento es saber mucho de algo. El conocimiento es solo una parte de la ecuación, y no la más importante. 207. Comunicar bien nos hace más competitivos. 208. No veas las quejas como una ofensa, sino como una ocasión de mejora. 209. Las quejas son una bendición, no una maldición, la forma que los clientes te dicen cómo mejorar tus productos y servicios. 210. Las quejas son también una oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar conexión emocional. 211. Una queja bien gestionada potencia la marca, porque la mayoría huye de las quejas o reacciona mal. 212. Saber negociar puede marcar una diferencia sustancial en tu vida. 213. Una de las formas más eficientes de ganar más sin trabajar más duro es negociando mejor. 214. Negociamos porque se ha agotado la fase de persuasión. 215. Nunca negocies el precio. Negocia el valor que recibirá el cliente. 216. No bajes el precio, aumenta tu valor, lo que aportas y la percepción de valor. ¿Cómo te ven? 217. Para negociar hay que ser blando con las personas y duro con los problemas. 218. Negociar no es ceder, es intercambiar. 219. Tu capacidad de negociar depende de tu capacidad de tener alternativas, buscarlas o aparentarlas. 220. A buen tiempo, buen ahorro. A mal tiempo, inversión. 221. Riqueza no es lo que ganas. Riqueza es lo que conservas. 222. En situaciones de crisis, es donde se nota una estructura de costes ligera. 223. Ser rico es ser rico en tiempo, salud y relaciones. 224. El dinero no da la riqueza. 225. Algunos quieren parecer ricos, otros quieren ser ricos. 226. La falsa riqueza, aparentar ser rico, es la ilusión de la riqueza. Ser rico. 227. El intento de parecer rico aleja la riqueza y encima resta libertad, que es para lo que sirve ser rico. 228. La ilusión del sueño de la riqueza, aparentar ser rico, a menudo se convierte en pesadilla. Destrucción y quiebra de riqueza. 229. El dinero no compra la felicidad. ¿La pobreza sí lo hace? 230. No hay ninguna virtud en la pobreza. 231. La crítica no es algo que debas evitar, es algo que debes esperar si quieres tener éxito. 232. Preocúpate más por la indiferencia que por la crítica. 233. Las críticas son un buen indicador de que la gente te presta atención y de que creces. 234. El éxito no es un concurso de popularidad. 235. Donde hay éxito, hay crítica. Envidia. Porque tu abundancia destaca la escasez carencia de otros 236 nunca ha sido tan fácil perder el tiempo con distracciones como hoy día y las distracciones son las asesinas de la productividad 237 somos adictos a las distracciones o somos proactivos y las neutralizamos o nos alejan del éxito 238 la productividad se puede reducir a una palabra, concentración. 239. La atención es el nuevo cociente intelectual. 240. Un cerebro atento es un cerebro más feliz. La dispersión genera ansiedad. 241. Las urgencias son un indicio de incompetencia. 242 la mayoría de las urgencias son falsas. 243 La asertividad está diseñada para defendernos inteligentemente de los demás. 244 La asertividad consiste en ser firmes para respetarnos a nosotros mismos siendo amables para no herir a los demás. 245 una mente cansada jamás toma buenas decisiones. Descansa. 246. El exceso de acción. Siempre conlleva el defecto de la reflexión, y por tanto de efectividad. 247. Las pausas son esenciales porque nos permiten tomar distancia y perspectiva. Claridad mental. 248. Aprovechar el tiempo también es parar. 249. El éxito está en la acción. Pero una de las acciones más importantes es dedicar tiempo a pensar. Pensar bien te lleva a hacer mejor. 250. El éxito está en controlar la naturaleza de nuestras conversaciones internas. 251. Si no gobiernas tus estados de ánimo, es difícil que progreses en la vida. 252. Si quieres tener éxito, la automotivación es esencial. 253. Cuando te dejas dominar por las emociones, pierdes todo tu poder. 254. Las emociones no hay que negarlas, sino reconocerlas y gestionarlas. 255 Disimular tus emociones no es gestionarlas 256 Di lo que te molesta cuando te moleste y no cuando te arte Así podrás decirlo con tus mejores palabras y no con tus mejores ofensas 257 Si no eres optimista, al menos sé positivo 258 ser positivo no es fingir que todo está bien, sino buscar el bien de todo. 259 ser generoso siempre trae cosas buenas y a menudo de manera inesperada. 260 lo que das de ti se transforma en tu riqueza. 261 si te preocupas por dar la vida se encarga de que recibas. 262 si das mucho es porque eres mucho. 263. Ser agradecido es una condición de la felicidad. 264. Se puede estar mal y se puede estar peor. Por eso hay que ser siempre agradecidos. 265. Cuando uno aprecia lo bueno, lo bueno se aprecia. 266. Nuestra riqueza no depende tanto de lo que tenemos como de lo que somos capaces de valorar. 267. Cuando alimentas la gratitud, desactivas la negatividad de tu vida. 268. Si quieres crear abundancia, la forma más fácil es empezar por la gratitud. 269. Una vida espiritual más elevada nos permite tener una vida material más abundante. 270. Ser abundante es tener aquello que quieres con independencia de las circunstancias. 271. La buena suerte se atrae. La mala también. Observa tu nivel de vibración y la energía que transmites. 272. La abundancia no es algo que adquirimos es algo con lo que sintonizamos 273 cuando eres abundante mentalmente no hay miedo a nada ni a la competencia ni al futuro ni al error ni a la adversidad 274 la competencia es para los miedosos 275 la gente con mentalidad pobre está obsesionada con la competencia. La gente con mentalidad de abundancia está centrada en la mejora de sí misma. 276. La inseguridad nace del miedo. Cuando tú estás seguro, te muestras tranquilo y paciente. 277. Una buena porción de la felicidad depende de los afectos y las relaciones con los demás. 278. La compasión hacia los demás comienza con la bondad hacia uno mismo. Cuán duro seas contigo, así tratarás a los demás. 279. La autocompasión incrementa tu bienestar, siempre. 280. El que se trata mal a sí mismo no soporta que le traten bien. 281. Una persona que no está bien consigo misma siempre busca chivos expiatorios para justificar su malestar. 282. La gente frustrada ataca. 283. Sin perdón no hay futuro. Si no perdonas, enfermas. Luis Rojas Marcos. 284. No puedes cambiar a las personas pero sí la forma de verlas. 285. Las relaciones humanas tienden a la reciprocidad. Da primero. 286. Sonreír y ser amable son signos de fortaleza. 287. Un principio básico. Sé amable con todos, sociable con muchos, amigo de pocos y enemigo de nadie. 288. Si no tienes salud, no tienes negocio. 289. Lo que está mal en el cuerpo está mal en el alma. 290. Hay una obsesión por ser felices y eso nos frustra. Los días malos siempre van a estar ahí y hay que llevarse bien con ellos. 291. La mejor manera de ser constantemente infeliz es pretender ser feliz eternamente. Eduardo Punset. 292. La comparación es el camino más rápido hacia la infelicidad. 293. La esencia del éxito y la felicidad es la autenticidad. 294. Sin autenticidad puedes aparentar ser feliz, pero no eres feliz. 295. Cuando aparentas lo que no eres, te vuelves esclavo de tu personaje. 296. La falta de autenticidad genera muchos conflictos, sobre todo con uno mismo. 297. No es lo mismo tener éxito que sentirse exitoso. 298. El éxito sin felicidad no es éxito, es fracaso. 299. No puedes encontrar la paz si evitas la vida. 300. Encontrar la paz interior es lo que nos hace ser felices. ¿Queremos saber qué te gustó más de este contenido? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y activa la campana de notificación, así cuando suba nuevo contenido seas de los primeros en verlo. Espero este contenido te ayude en tu formación personal, te motive en tu emprendimiento, porque la vida es mejor creando. Si quieres escuchar los audiolibros completos, puedes encontrarme en Spotify como Secretos de un Emprendedor. Gracias por ver Secretos de un Emprendedor. Bendiciones.